dos meses, ¿no? 17, Sí, 17 de abril. 17 de abril, ¿no? 17 de abril. ¿no? 17 de abril, variedad 1015, ¿no? Sí, 8 de Y hemos dividido esto en dos sectores, ¿no? ¿Qué tiene, tres hectáreas? Tres hectáreas y le hemos echado a una y media... A una y media el misil y a otra lo mismo de siempre. He echado tres voces. Tres. ¿Tres, ¿Tres, ¿Tres voces y dos? Dosis a semana, una semana de por medio, a 3 kilos 300. ¿He echado 10 kilos en las terimes? En las terimes, en las tres ¿no? ¿Cómo es la disolución? ¿Es buena? Es, más y es buena, el... diluye muy bien. Muy fácilmente, ¿no? Echarlo y ya está. ¿Cómo lo has, ni... has echado tú? ¿En... en la abonadora. En la, la abonadora y ella misma ya... Y ella misma se diluye. Diferencia grande, o este está más tupido, más grande, el tomate está más harto y no quedan huecos. Se mete dentro, no se ven huecos en los lomos. Ah, y ahí sí se el hueco, la ahí hay huecos, en Ahí sí hay más huecos. Se ¿no? ven los huecos en los lomos. Tiene un poquito más de vegetación, ¿no? no además, bueno, la floración también se ha notado un poquito. La floración también tiene bastante y bien cuajo, un cuajo muy bueno. Vale. Vale, o sea que te ha gustado, ¿no? Hombre, Todo. me ha gustado bastante. Vale. Yo lo veo muy bien. Sí, ¿no? Vale. Para repetir, ¿no? hombre lo que a repetir pero la trave